El dato público en una sociedad digital. Este fue el lema bajo el cual se organizó la quinta edición del Encuentro Aporta. El acto fue inaugurado por el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo Sotelo, y el Secretario de Estado de Hacienda y Administraciones Públicas, Antonio Beteta. En su intervención, Víctor Calvo Sotelo destacó el crecimiento del conjunto de datos que se ponen a disposición pública a través del portal datos.gov.es. La consolidación y evolución del catálogo de información pública, que en este último año ha crecido hasta 7.000 conjuntos de datos de 66 organismos de la Administración General del Estado, pero como decía también el secretario de Administraciones Públicas, también seis comunidades autónomas, ocho ayuntamientos, una universidad y se está proceso eh, otras incorporaciones. Antonio Beteta, por su parte, ha señalado el alto grado de compromiso del Gobierno con la disponibilidad, accesibilidad y visibilidad del dato público. Nuestra administración ha de colocarse en un punto de privilegio en el uso de las nuevas tecnologías para poder convertirse en un elemento más dinamizador de la sociedad y, al mismo tiempo, de la economía española. Tenemos que ser capaces de adaptarnos de una manera rápida a los nuevos requerimientos, proporcionar información y servicios electrónicos en cualquier momento y cualquier lugar. Contemplamos, en definitiva, una administración completamente digital. Las leyes que están en tramitación tienen ese objetivo claro. Y a través de esta fórmula, las tecnologías de la información y de las comunicaciones están y tienen que estar aún más integradas en las organizaciones públicas, como lo están en las empresas, como lo están también en los ciudadanos. La quinta edición del Encuentro Aporta, organizada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de red.es, tiene como objetivo el intercambio de experiencias relativas a la apertura de datos públicos y a su reutilización en pro del desarrollo de negocio y el aumento de transparencia en las políticas públicas.